Soy un hombre honesto, paciente y sincero. Pago mis impuestos, vivo en sociedad, con conciencia cívica, patriota y modesto del proletariado sin bien material. Tengo buen estudio y me desempeño. En algunas ramas soy profesional, aportes al fisco, puntual y certero, con pagos al día, sin morosidad. Soy un estudioso, aplicado intelecto, sigo la revista Ciencia Natural, voy al planetario y paciente leo la física cuántica, magia total. Tengo colección. Con locura la fórmula Einstein. No me toque nada, déjeme. Conozco el lucero, mi sueño astronauta nunca se me irá. Le enseño a mi hija, al vecino y al perro todos los efectos de la gravedad. Mira.